Hola, soy Christopher el del Clima y les mostraré el clima de hoy y de la, toda la semana Bueno, empecemos Hoy lunes tenemos un día bastante nublado 22 grados la máxima, la mínima 15 eh, Será un día hermoso Pero bueno, mañana será, habrán intervalos de sol y nubes 23 grados la máxima, 16 la mínima El miércoles habrá un día principalmente soleado y 22 grados la máxima, la mínima 18 Ya el jueves Van a haber nubes y sol eh, 23 grados la máxima 19 la mínima Ya el viernes va a haber Una posibilidad de lluvia La cual No sabemos si va a haber eh, lluvia o no Pero bueno eh, 65 grados la máxima La mínima 20 Bueno amigos esto fue todo por hoy este, Una producción de Séptimo Grado. Bueno chau chau